Miércoles de la quinta semana de Pascua Del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca Y el que da fruto lo poda para que dé más fruto Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera. Como el sarmiento y se seca, Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Qué hermosa la comparación con la que hoy describe Jesús la unión de los discípulos con Él. Él es la vid, la cepa. Los discípulos son los sarmientos. De la vid pasa la savia, o sea la vida, a los sarmientos. Si permanecen unidos a la vid. Si no, quedan secos, se da, no dan fruto y se mueren. El verbo permanecer en griego, menein, aparece 68 veces en los escritos de Juan. 11 de ellas en este capítulo 15. Dios Padre es el viñador, el que quiere que los sarmientos no pierdan esta unión con Cristo. Esa es la mayor alegría del Padre, que den fruto abundante. Incluso para conseguirlo, a veces recurrirá a la poda para que den más fruto. Dios se llegó a quejar antes amargamente de que la viña en la que había puesto su ilusión no le da frutos. Esta imagen de la cepa y los sarmientos es la que más íntimamente describe la unión vital de Cristo con sus seguidores. En otra parte, Jesús establece un criterio sobrecogedor. Para dar fruto, el grano de trigo tiene que morir. Jesús, para producir fruto, tuvo que morir. Aquí está la piedra dura que los cristianos no acabamos de digerir. La metáfora de la vida y los sarmientos nos recuerda por una parte la unión íntima y vital que Cristo ha querido que exista entre nosotros y Él. Una unión más profunda que la que se expresaba en otras comparaciones entre el pastor y las ovejas y, o entre el maestro y los discípulos. Es una comparación paralela a las de la cabeza y los miembros que ha usado Pablo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que esta comunión la realiza el Espíritu. La finalidad de la misión del Espíritu, dice el Catecismo, es poner en comunión con Cristo para formar su cuerpo. El Espíritu es como la savia de la vid del Padre que da su fruto en los sarmientos. Esta unión tiene consecuencias importantes para nuestra vida de fe. Solo daremos fruto si estamos unidos a Cristo. Pero por otra parte también existe la posibilidad contraria, que no nos interese vivir en unión con Cristo. Entonces no hay comunión de vida, y el resultado será la esterilidad. Dice Jesús, porque sin mí no podrán hacer nada. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. En nuestro mundo tecnificado y autosuficiente, en donde las computadoras y la ciencia moderna a veces nos hacen creer que somos autosuficientes, las palabras del Evangelio de hoy nos recuerdan una de las grandes verdades. Sin Jesús no podemos hacer nada. Todo intento de progreso al margen de Dios siempre termina en retroceso, o en esterilidad, o en desgaste inútil. Jesús es nuestra fuerza, nuestra sabiduría, nuestro poder. En Él todo es posible. Por la acción del Espíritu Santo circula en nosotros la corriente vital del amor, constructor y unificador del mundo. En la medida en que nuestra vida se une e identifica más con Jesús, daremos los frutos de Él. Jesús le da a esto tanta importancia que si no hay fruto, no hay cristiano, ni, ni cristianismo. Si esto se toma en serio, resulta preocupante y problemático en este momento, porque ¿qué frutos estamos produciendo hoy los, los creyentes en Cristo? Se puede decir que donde hay cristianos hay paz, armonía, concordia, respeto a los demás, a las instituciones públicas, etc. En un capítulo anterior, el evangelista Juan pone en labios de Jesús otra frase muy parecida a la de hoy, pero referida a la Eucaristía. Dice Jesús, el que coma mi carne y ve mi sangre permanece en mí y yo en él. Como yo vivo por el Padre, así el que me coma vivirá por mí. La Eucaristía es el momento más intenso de esta comunión de vida entre Jesús y los suyos, que ya comienza con el bautismo, pero que tiene que ir cuidándose y creciendo día tras día tiene su momento más expresivo en la comunión eucarística, pero luego se prolonga a lo largo de la jornada. Que el Señor los bendiga.